14 horas con 39 minutos, como lo habíamos anunciado a un inicio, seguramente usted recuerda las diferentes cumbres en las cuales ha participado nuestro país, esto, en lucha contra el cambio climático, recuerda, el acuerdo de París, el que ha sido firmado, y nuestro país también ha tenido una delegación, un papel muy importante, se han estado realizando diferentes cumbres con la participación de más de 100 países, para luchar contra lo que es el cambio climático, los gases de efecto invernadero, y empezar a reducir estos altos índices de contaminación, entre varios aspectos, pero lo que también es fundamental, es muy importante, es la participación de los jóvenes, las ideas que ellos puedan entregar, ideas que ellos puedan aplicar. Para ello, a continuación estaremos conversando junto a Camila Ugalde, quien es la facilitadora del Foro Jóvenes contra el Cambio Climático, rumbo a lo que será la COP25. Y también Ernesto Jordán, quien también es facilitador del Foro de Jóvenes contra el Cambio Climático, para lo que será la COP25, que se estará llevando a cabo en Chile este año. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto Buenas que nos tarde. acompañen, bienvenidos. Buenas tardes, gracias un gusto. Muchas gracias por hacernos parte de este espacio. Creemos uh -huh. que este programa precisamente aporta mucho al diálogo, ¿no? Sobre todo los temas de medio ambiente, cambio climático y particularmente para los jóvenes y otros sectores del país. Y es uh -huh. importante también para nosotros que ustedes puedan eh, participar, que puedan formar parte, pero sobre todo felicitar también el trabajo que vienen haciendo porque eh, no es muy común, ¿no?, ver uh -huh. a los jóvenes que se preocupan por lo que es el cambio climático, por lo que es nuestro país, y realizando diferentes actividades de jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Por es, qué sí. es importante este tipo de cumbres? Ahora la COP25. Quizás podríamos empezar ¿no? con describir uh -huh. un poco. Bueno, el, la COP es el organismo de deliberación a nivel internacional de la Convención de las Naciones Unidas, mar, la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Y bueno, eh, es precisamente en este espacio de negociación donde los gobiernos de diferentes países se sientan a, a buscar una solución al, al problema que es el cambio climático. ¿no? Como ustedes saben, el... Debido a la, a la emisión de gases de efecto invernadero que viene de la industria, del transporte y de diferentes fuentes de la actividad humana es que se viene produciendo el, el, efecto, el efecto invernadero que es lo que causa el cambio climático y que se espera que eh, si no se hace nada a finales de este siglo bueno van a haber consecuencias muy graves en todo lo que es eh, en la economía, los ciclos productivos y la vida de las personas a lo largo del mundo. Entonces, precisamente que en, en este espacio es donde se dialoga y se llegó a un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, que eh, se espera que se empiece a implementar desde el 2020, desde el próximo año. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de que países como Bolivia sean eh, portadores de una posición mucho más eh, fuerte y, y propositiva ¿no? en estos espacios? Es... El hecho de que nuestro país es uno de los que menos emite, ¿no? O sea, cuando hablábamos eh, sobre los datos que corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, estamos en menos del 0,01%. 0,01, exacto. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es poder ir y hablar en estos espacios de negociación y decir cuál es tienen que ser las propuestas de adaptación y de mitigación en el ámbito internacional, ¿no? porque son otros países los que eh, están provocando todos estos desastres y necesitamos nosotros como parte de todos los pueblos del mundo eh, poder como que eh, controlar ¿no? y proponer sobre esos temas. Claro, además cada país tiene que aportar eh, de cierta manera, no, por ejemplo, los países que las industrias son las que más están contaminando, pues se tiene que trabajar no solamente en ellos, sino en todo. El parque automotor también, eh, que varios países eh, tienen esta contaminación ambiental, esta contaminación atmosférica, consecuencia del 95% del parque automotor. Ahora, lo decíamos a un inicio, y es evidente, ustedes son jóvenes también, este, esta cumbre Pero para poder recoger Información de jóvenes Y tener las ideas Y aportar también con lo que es esta lucha Que tiene nuestro país Claro, quizás esto cuando hablamos De, de jóvenes lo hacemos, podemos Comprenderlo como algo muy denominativo ¿no? Como que, bueno, sí los jóvenes Porque son el futuro, en este caso Es importante, es, es más que importante Que estén los jóvenes eh, como parte de este diálogo Porque los jóvenes van a vivir Con los fracasos o con los éxitos que tenga el acuerdo de París y obviamente todo este proceso global ¿no? para frenar el cambio climático. Entonces, más allá de la denominación retórica de, de que los jóvenes estén, es importante que los jóvenes tengan una voz y una propuesta sobre estos temas. ¿no? Y es precisamente eso lo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo a partir de este foro de negociaciones multilaterales. ¿Cómo se espera poder recoger, recabar estas informaciones de los jóvenes? ¿Es de los nueve departamentos? Sí, precisamente el, el foro de negociación multilateral juvenil 2019 eh, va a tener dos etapas diferentes. Una etapa departamental que se va a llevar a cabo en los nueve departamentos, eh, donde esperamos entre un, que vengan entre 50 y 100 jóvenes a cada uno de estos, de estos foros departamentales. Y bueno, eh, aquí se les va a dar eh, a los jóvenes entre 18 y 25 años capacitación primero en torno a todo lo que es eh, negociación multilateral, convención, marco de las Naciones Unidas en el cambio climático, también todo lo que es eh, el, el cambio climático en sí, digamos, eh, las dimensiones ambientales, políticas, sociales, económicas que tiene, que no es solo un problema ambiental. Y eh, a partir de aquí entonces se va, se, vamos a armar lo que se llama un, una simulación de las Naciones Unidas, que, es, eh, que es, una, es como una simulación precisamente de las negociaciones que se dan en los diferentes organismos de las Naciones Unidas, ya sea Asamblea General, eh, ya sea COP, y entonces eh, aquí los jóvenes van a tener la oportunidad de ponerse en los zapatos de, de una delegación de de algún país que ya les vamos a asignar. Tenemos, hay varios países que les vamos a asignar. Y en, en función de eso tienen que armar una posición oficial y presentar propuestas desde el punto de vista del país que están representando. Y eh, a partir de eso entonces vamos a seleccionar a los mejores de cada departamento, que luego van a tener eh, la oportunidad de venir a una etapa nacional que va a ser aquí en La Paz, en septiembre. Eh, van a ser cuatro por departamento, entonces van a venir 36 chicos a La Paz y eh, aquí igual se les va a seguir dando algunas capacitaciones y algunos talleres más para que profundicen un poco más sus su conocimientos y también va a haber una simulación de, de, de espacio de negociación de las Naciones Unidas de a partir de ahí, que a partir de ahí igual se va a escoger a los, a los que tengan mayor liderazgo eh, hayan demostrado más responsabilidad y más compromiso con este proceso para llevar adelante todas las propuestas que salgan de los nueve foros departamentales y del foro nacional, se va a ir armando entonces una propuesta, digamos, eh, a nivel nacional de todos los jóvenes de Bolivia, que, esta, que cinco personas, cinco jóvenes, van a poder llevar entonces a la COP25, eh, que va a ser en Chile, a, a finales de este año. Y bueno, entonces van a poder llevar esta propuesta acompañando a la delegación boliviana que, que va a visitar Chile a fin de año. Y es ahí también donde se va a estar entonces presentando eh, estas propuestas uh -huh. para que se puedan aplicar en políticas de aquí más adelante cuando ya nuevamente se firme este acuerdo uh -huh. y empecemos a asumir nuevas políticas. Exacto, el tema acá es, eh, una vez más, ¿no? o sea, poder hacer partícipes a los jóvenes de todos estos espacios de diálogo y como van a ir, o sea, no solamente van a ir los jóvenes a hacer una especie de, de anexo ¿no? claro. a la delegación boliviana, sino... Como van a ir parte de la delegación boliviana, entonces, al igual que la delegación, van a ser parte de los espacios de negociación que el país ha priorizado como ámbitos estratégicos. ¿no? Entonces, y además van a mostrar ante el mundo de que necesitamos los jóvenes ser parte de este tipo claro. de negociaciones ¿no? y obviamente como jóvenes bolivianos eh, vamos a mostrar cómo ha sido el trabajo durante todos estos meses para poder fortalecer la voz de los jóvenes y mostrar que bueno pues sí hay propuestas. ¿sí? Claro, porque es un trabajo de meses, no Exacto. es un trabajo que mm -hmm. se prepara en un claro. día o en dos sino viene ya con meses de anticipación Exacto. preparando eh, para poder exponer punto por punto cuáles son las ideas, de qué manera se podría afrontar, aplicar entre varios aspectos eh, a grandes rasgos, desde la COP 21, el Acuerdo de París, que ha participado también nuestro país, ¿cómo hemos logrado avanzar hasta el momento? A grandes rasgos. Porque sí, son más de 100 países los que participaron, pero Bolivia está muy comprometida con lo que es el cambio climático y siempre ha estado presente en cada una de estas cumbres. Uh -huh. Claro, bueno, a partir de... En realidad, un poco de contexto, ¿qué nos lleva al Acuerdo de París? Al Acuerdo de París nos lleva un momento de que, estoy segura de que muchos recuerdan el que se cae el protocolo de Kioto, ¿no? Países como Estados Unidos y China se, deciden, salen, del acuerdo. se salen del acuerdo, ¿no? Eh, ponen por encima de los intereses de la humanidad los intereses económicos eh, propios. Entonces, en ese momento, eh, las, los 165 países que son parte del Acuerdo de París empiezan a trabajar sobre este documento para poder eh, tener... Bueno, para lograr, digamos, ¿no? la, la, bueno, el límite de la subida de temperatura a dos grados, uh -huh. hablar sobre la, la importancia de la adaptación y la mitigación y los medios de implementación para todas estas políticas, ¿no? Porque dentro de lo que es, Bolivia ha ido discutiendo mucho, no solo Bolivia, pero otros países que pertenecen, digamos, ¿no? a, a, esto, a este grupo de países de, de, de pensamiento similar, que eh, esta estas responsabilidades comunes pero diferenciadas que existen sobre el cambio climático significan que los países que más han contaminado tienen que aportar económicamente ah. ahora para que los países que son vulnerables y que están sufriendo más fuertemente los efectos del cambio climático puedan adaptarse y desarrollar eh, bueno, pues, ¿no? proyectos, políticas, etcétera eh, de adaptación ante este fenómeno. Entonces, ahí hemos avanzado mucho en el hecho de que se avanza eh, con la regla... O sea, como, cómo ponemos en funcionamiento este acuerdo, ¿no? Porque se habla de no es muy difícil poner en, en, en funcionamiento un acuerdo cuando las cosas... Eh, no hay un proceso, digamos, de, de fiscalización a los países, ¿no? Mm. Pero ya se está avanzando y es un proceso que demora mucho porque significa que se va se trabaja en consensos y a veces claro. las opiniones y las posiciones son demasiado mm. diversas. Sí, ¿no? a veces no todos están de acuerdo y Exacto. eso es lo más complicado. Exacto. Quiero agradecerles a ambos su presencia, pero me gustaría comprometerles para una próxima oportunidad y conocer un poco más cómo es que están avanzando para poder recoger cada una de estas... Eh, informaciones, opiniones también, o eh, cómo se puede aportar con lo que va a ser la cop 25 cómo uh -huh. nuestro país puede aportar y conocer un poco más, ¿no? Cómo se viene trabajando. Excelente, uh -huh. muchísimas gracias. Eh, bueno, este va a ser un proceso que va a durar los próximos cuatro o cinco meses, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a estar trabajando a nivel nacional esperamos tener las voces de todos y todas las jóvenes del país ya llevamos como más de mil inscritos en este proceso. Ah, genial! Entonces, realmente pensamos que va a ser un momento muy productivo, y muy creativo para Exacto. los jóvenes. ¿no? Y uh -huh. ahí es donde se demuestra el compromiso que tenemos todos y que tienen los jóvenes también para poder luchar contra lo que es el cambio climático. Una vez más, muchísimas gracias, felicidades gracias, gracias, y es un compromiso que es van a compromiso. estar en una próxima. ¡Listo! Muchas gracias. gracias. Permítanos hacer una pausa, aguárdenos unos instantes, ya regresamos.